¡Salud Cristo! y ya lo de a él! de Cristo! será! de Y sí, que hermano, será por ahora, ama, Hasta la próxima, hermano. Ya me marcho a la ciudad de Cañete. Dios le bendiga a todos ustedes. Dios le bendiga a todos. Ay, y siembran pensamientos, ideología de género, homosexualismo. Como la palabra dice, así como en los tiempos de Solomon y Gomorra nuevamente se va a levantar la maldad, y se está levantando. Así como en esos tiempos, hombre como hombre, que se mujer, hasta los ángeles que envió Dios para que rescate al hombre, también quería romper la puerta de la casa de hombre. Nuevamente la maldad, un hombre se enciende en la sirva como un hombre, influenciado por el reino de las tinieblas, que en su mente le pone, tú eres mujer, o una mujer, tú eres hombre la palabra de Dios dice que Dios ama al pecador, al alma pero detesta aborrece el pecado ellos dicen que nosotros, que Dios es malo que no los quiere, si los ama y quieren que se arrepientan Arrepiente, arrepentimiento significa cambio de rumbo que reconozcas que estás haciendo mal y ellos saben cada vez que salen y ven que son hombres pero se sienten ustedes ellos saben que es un error que no quieren aceptarlo, no quieren arrepentirse. Una mujercita sabe que tiene el cuerpo de mujer, pero en su mente hay un problema porque no es la Está ahí haciendo su obra, pero ella sabe que está en es algo incorrecto lo que está haciendo. los derechos constitucionales de mi no puede ser posible que a los padres y familia no le pregunten que le va a enseñar a sus hijos en todo el caso, todo lo que tiene que enseñar acerca de lo que ellos creen de género y lo, lo pone en un debate abierto. Y en ese debate se puede debatir lo que es la posición científica que ellos creen asumir y la posición científica de los naturales que siglo. Nosotros nacimos la que de los y esas no son nociones como aparece en el artículo 4 de la currícula educativa de, de, de la educación que a enseñar, que ya está puesto ahí. Es, ¿Cómo pueden llamar nociones cuando son sexos biológicos? Con eso nacimos. Y que dicen que eso, como es una noción, se va a construir en el tiempo. Entonces, ¿qué, es, qué significa un, pues, una pueblo? Es algo real. ¿no? Exacto, pues la de forma como el El respeto entre la igualdad, una de ¿Qué opinas El respeto y la tiene la contribución política más derechos, si ellos quieren nuevos derechos, primero respeten que ahorita nos están imponiendo una currícula educativa entonces, ¿de qué estamos hablando? si nos están imponiendo decretos legislativos y en este escándalo político Vizcarra lo está haciendo reduciendo el a, tema de si la de está, no hay minoría entonces, están están si nos están imponiendo una currícula educativa a los millones de niños peruanos están haciendo guías educativas colgadas en, en el Ministerio de Educación que las han borrado para imponernos a nuestros no, niños. ¿De qué derecho hablamos entonces? Claro. No, no. Muchas gracias. El Estado peruano está para reconocer, abuela no para establecerlo. Abuela. Solamente ellos se Más no establecer, porque la familia se establece ya bien ya, constituida por el un... un... ¿Entienden? Entonces, eso es. A mí como madre de familia me limitaría a poder yo disciplinar a mi cultura, a mi religión. ¿Cómo yo tengo que criar a mi hijos. Eso me afectaría a mí si en el caso el, el, el presidente Vizcarra quiere modificar. No, y la última señora, ¿y qué cambios cree usted que se daría aquí en la sociedad si se lleva a encontrar esa? ¿Qué cambios? Muchos cambios. ¿Por qué? Porque las personas deben aprender a respetar nuestras opiniones capaces de hablar, no llamar que porque yo estoy en contra de algo, porque yo no, no tengo tu misma idea, tu misma emoción me van a decir que te estoy discriminando y hasta llegar al punto de que me pueden hasta denunciar, tenemos que compartir ideas, opiniones. Si no estamos de acuerdo bien, ahí queda la conversación. ¿Por qué voy a estar ofendiendo o por qué voy a estar negando algo? Si yo no estoy de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo bien. No sé. Eso no se tiene que llamar discriminación, que comunicar, informarnos, compartir ideas. Muchas gracias.